En nuestro móvil abrimos la aplicación DroidCam y copiamos la dirección IP. Accedemos ahora a nuestro portátil. Abrimos DroidCam, seleccionamos conexión Wi-Fi y escribimos la dirección IP que hemos obtenido del móvil. Hacemos clic en el botón Start. A continuación, podemos abrir cualquier aplicación. y comprobaremos que ya tenemos una nueva cámara web.